Eh, no nos podemos manejar como si estuviéramos en una aplicación de escritorio, eh, porque tenemos una parte de la aplicación, si sí, tenemos la aplicación dividida en dos partes, una local y una en el servidor. Entonces, cuando empieza a haber comunicación, empezarían a haber eh, sucesos bloqueantes, donde nosotros tendríamos que esperar las respuestas por parte del servidor para... Eh, poder continuar interactuando con la página. Entonces, lo que hace Javascript es eh, dejar eso a eh, aplicaciones, a lo que es una API, sí eh, que son programas o interfaces que implementa el navegador y que se encargan no forman parte de Javascript, ¿sí? es un conjunto de funciones, eh, que implementan los navegadores para ayudarnos en la gestión de los programas y cuando hay algún suceso bloqueante, se deriva a esa web API que nos va a notificar en el momento que eh, esa tarea haya terminado, cuando vuelve la contestación de una petición, cuando en un set timeout, ¿sí? un timer, llega a su tiempo y, o cuando... Nosotros en esa web API estamos eh, registrando un evento, le pasamos un callback, sí, para que es una función a la cual se va a llamar en el momento que se produzca, se haya lanzado ese evento. Entonces habíamos visto como con el event loop eh, nosotros del del stack. Eh, Sacamos todos esos procedimientos diferidos en el tiempo, y en el momento que haya que atenderlos, van a venir a la cola de, de callbacks, ¿sí? esas web APIs lo inyectan en esa cola que cuando se libere el stack, el Event Loop lo que va a hacer es va a agarrar elementos de esa cola y los va a insertar en el stack para que sean ejecutados, ¿sí? Las ejecuciones se realizan en el stack. Eh, eso trae algunos problemas, ¿sí? En algún momento donde hay algún... Eh, Recuerde que lo del stack se, se está ejecutando en el momento, y si eso que está en el stack eh, no nos libera, por ejemplo, si entramos en un bucle infinito o lo que sea, o... Eh, es una función que llama a otra función que llama a otra función en el stack todo lo que esté en la cola de callback va a tener que esperar, no va a ser atendido porque recién pasa a ejecución cuando se libera lo que está en el stack entonces si por algún motivo no se libera lo que está en el stack el event loop no va a poder inyectar nada de todo lo que esté esperando en las colas y todo lo que estaba esperando en las cola de callback eh, ahí sí es un eh, eso lo que va a tener que pasar es que ahí sí va a tener que esperar. ¿sí? Esa parte es bloqueante porque es una cola a la que se va atendiendo a medida que se va librando el stack. Pero por lo menos en el flujo principal, ¿sí? el único hilo que tiene el programa, se va resolviendo, eh, se va ejecutando. ¿sí? Entonces vimos que una de las primeras cosas que implementa eh, Javascript para manejar la sincronía es a través de los callbacks, a los cuales nosotros le pasamos una función a otra función y en algún momento eso eh, se va a ejecutar. No sabemos cuándo, pero en el momento que, que se haya cumplido ciertas condiciones, se va, le decimos a una función que se encargue de ejecutar eso. Yo lo simulé con el set timeout, ¿sí? lo que vimos en la clase pasada, eh, que el timeout, vamos a hacer un repaso, el timeout acá ya me arma la template, ¿sí? recibe dos parámetros. La función setTimeout recibe el primer parámetro, que es una función, que es el callback. Ahí tenemos una función, eh, una row function vacía. Y el segundo parámetro es el tiempo que en milisegundos que, tiene que hay que esperar para que se ejecute esta función. ¿Sí? y se ejecuta una sola vez. Otra función que tenemos, similar, la hermanita de esta, es setInterval, ¿sí? tiene el mismo formato, el mismo formato, dos parámetros, el primero es un callback, el segundo es un tiempo en milisegundos, la diferencia es que el segundo dice interval porque eh, es un intervalo de tiempo, o sea, se vuelve a ejecutar. Es igual que el timeout, pero el timeout, como su nombre lo indica, timeout, tiempo fuera, en cuanto eh, ocurre eso, es como un detonador, eh, espera el tiempo y ejecuta una sola vez el callback. En cambio, el intervalo son intervalos. Si ponemos eh, 5000 milisegundos, cada 5 segundos va a ejecutar la función callback que, que aparece como primer parámetro. ¿Sí? Eh, yo utilicé esto para simular eh, el paso del tiempo, ¿sí? para simular lo, la sincronía. Eh, pero normalmente lo que nosotros más vamos a ver, la sincronía, es cuando se hace una petición. Cuando nosotros hacemos una petición al servidor, uno envía la petición, la recibe el servidor, el servidor va a tener un tiempo... De procesamiento, todo depende qué es lo que le estemos pidiendo, eh, la carga que tenga ese servidor atendiendo eh, la concurrencia de los clientes. Entonces eso genera un lag. Además el servidor para procesar lo más probable es que se tenga que eh, hacerle alguna consulta, a una base de datos. Lo mismo va a pasar con la base de datos. Va a tener que atender a varios clientes o varias consultas. Y en general la consulta también hay una demora de tiempo y de la base de datos vuelve al servidor y del servidor vuelve eh, a través de la conectividad, el enlace que tengamos, hasta nuestra máquina, el cliente. Y recién ahí tengo el retorno de la respuesta. Entonces todo eso, hay una demora que será mayor o menor dependiendo de todos estos factores que les fui contando. Y entonces... Eh, ahí tenemos la sincronía. Nosotros sabemos que en algún momento va a haber una respuesta a esa petición, la respuesta puede ser un error, si ¿sí? no se pudo eh, cumplir con la petición, o puede ser una respuesta correcta, ¿sí? eh, pero respuesta al fin. Entonces, eh, eso recién lo vamos a poder evaluar un poco eh, cuando empecemos a ver la clase que viene, AJAX, eh, donde vamos a ver realmente peticiones, no tanto lo podríamos ver en algún mm, servidor web, lo que pasa es que nosotros lo vamos a hacer en un servidor node local igualmente en el servidor que le damos nosotros, todo el procesamiento de esa información eh, nosotros en el, en el servidor lo terminamos simulando la latencia, la terminamos simulando con eh, setTimeout, ¿sí? entonces no hacemos que el servidor dé una respuesta inmediata, sino que lo hacemos demorar nosotros a propósito, simulando ¿sí? ese envío de, de petición y respuesta. Entonces, lo primero que maneja JavaScript es eh, el callback. ¿Qué pasa con el callback? El callback es todo muy lindo si nosotros lo tenemos a un nivel, eh, por ejemplo, yo podría generar una función, function eh, operar. Esta función operar va a recibir dos operandos y va a recibir un callback. Vamos a hacer así. Le voy a pasar a, le voy a pasar b y le voy a pasar, el tercer parámetro va a ser un callback, va a ser una función. Lo que vamos a hacer ahí adentro es eh, llamar, lo que, el, esta función recibe como tercer parámetro una función, un puntero a función, una referencia a función. Entonces acá adentro lo que va a hacer operar es llamar a la función callback y le va a pasar los primeros dos parámetros. ¿Sí? Va a ser eso. Incluso lo que podría hacer es, eh, vamos a hacerlo así, vamos a ponerle let eh, rta, igual lo que devuelva callback y después podemos hacer un console.log, vamos a hacer un return, Return RTA. Bien. Sí, acá tenemos una función que recibe otra función. Fíjense que acuérdense que era sin, sin eh, paréntesis, porque no es una llamada, sino que es el nombre solamente de la función. Y lo que va a hacer operar, no sabe cuál es la operación. Le puse operar porque no sabe qué operación tiene que hacer con los operandos A y B, que van a ser dos números. Acá, para hacer una función robusta, yo lo estoy haciendo sencillo. Acá habría que verificar que tanto A como B sean, no sean NAN, ¿sí? No importa, todo lo que sea validaciones eh, no entra acá. Nos vamos a concentrar en el uso del callback. Y adentro del cuerpo de operar se va a llamar al callback y seguramente la función que me tienen que pasar como tercer parámetro, tiene que tener dos, tiene que recibir dos parámetros. Y va a hacer algo con esos parámetros. Y lo que devuelva, podría poner, lo vamos a hacer sencillita, podría ser directamente return, retorno lo que me devuelve y listo, no hago tanto lío. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que va a hacer la función operar es los dos elementos que hay que operar entre ellos, y va a recibir una función que es la que sabe qué es lo que hay que hacer con esos dos elementos y nos va a devolver operar el, ese valor. Muy bien. Entonces, si yo ahora la llamo a la función, yo podría decir console.log, ¿sí? para que me muestre lo que retorna a operar. Y a operar le voy a pasar un 4 y le voy a pasar un 5. Y le voy a pasar el callback. Yo podría hacer una función afuera, una función declarada y pasarla. O sea, podría hacer esto. Podría hacer function eh, sumar que reciba x e y y que retorne return eh, x más y. Y acá adentro podría pasarle sumar, así, directamente a que sea esta, la, la llamada a la función operar, a la cual estoy pasando el 4, el 5, y una función, fíjense que se lo paso sin paréntesis, entonces sumar va a quedar guardada en callback. Acuérdense cómo cuando yo la vez pasada les había dicho que una función la podíamos asignar a una variable y después a través de la variable ejecutar la función. Esto nos va a devolver 9. ¿Sí? operar adentro de su cuerpo, va a llamar a la función sumar, a la que le va a pasar el 4 y el 5, ¿sí? el 4 va a estar en el parámetro A, el 5 va a ir al parámetro B, y operar va a invocar la función callback, que va a ser sumar, el callback es como si fuera un alias de la función sumar, entonces al pasarle A y B, 4 y 5, se va a ejecutar esto, la función sumar o callback como alias nos va a devolver la suma de a y b y operar lo va a retornar y eso es lo que vamos a terminar mostrando en el console.log. ¿sí? Si ejecutamos esto, vemos que nos muestra el 9 ahí. Eso no tiene nada de, eh, así como está, no tiene nada de asincrónico. Sí, porque realmente es, una, es un delegado. Eso lo podemos hacer con cualquier lenguaje de programación. De hecho, lo hacíamos en C cuando le pasábamos el método sort al array list o al linked list o lo que les haya tocado hacer. Y por lo menos cuando yo daba programación 2 y laboratorio 2, lo usábamos en la centralita para ordenar las llamadas ¿Sí? Eh, para hacer el ordenamiento de las llamadas lo usábamos con delegados y acá pasa exactamente lo mismo y así como está, es sincrónico porque directamente una es una función que está ejecutando otro. El asincronismo se lo ponemos cuando, por ejemplo, yo acá a la función operar de lo voy a hacer de manera artificial ¿sí? si yo acá adentro meto un set setTimeout y esto que está acá, lo meto adentro el timeout. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, le digo que tarde tres segundos en ejecutarlo. O sea, operar, cuando yo la llamo, cuando hago la llamada, esto, bueno, ahora esto lo voy a meter acá, pero por ahora miremoslo así. Cuando yo hago la llamada a la función operar, operar va a esperar tres segundos para mandar a ejecutar la función callback, ¿sí? la función sumar. Entonces va a tardar tres segundos en darme la respuesta. Si yo guardo los cambios, bueno, ahora... Undefined, muy bien. Eh... Bien, ¿qué estoy haciendo acá? Vamos a pasar esto en limpio. Eh... Tenemos la función operar, que recibe tres parámetros, los primeros dos parámetros son números, el tercer parámetro es una llamada, a, es una función, y lo que hacemos es, a, cuando llamamos a la función operar, le pasamos el 4 o el 5, y le pasamos la función que se va a encargar de operar esos dos valores. ¿Por qué? Porque operar, lo que hace dentro de su desarrollo, es este, este timeout, que es el que me generó el problema, lo pongo a propósito para simular la sincronía, o sea, lo que estoy haciendo artificialmente, estoy haciendo que la función operar espere tres segundos antes de hacer la llamada al callback y pasarle el 4 y el 5. Entonces, espera tres segundos y el callback es llamado, recibe a y b, que serían 4 y 5, y lo que hace la función sumar es mostrarlo. O sea que lo que estoy haciendo es simulando la sincronía, haciendo que la función operar no lo haga inmediatamente, sino que lo haga dentro de un rato. ¿Sí? Esto que estamos haciendo acá, para ver eso, y lo que, lo, lo que voy a hacer sinceramente, porque eh, esto no se hace, se si lo, si lo hago yo, con una función declarada para mostrárselo, pero en la realidad, yo tendría que haber hecho esto, en lugar de poner sumar ahí, así que como estoy acostumbrado a hacerlo, ahí directamente pondría eh, x y directamente el ahorro function y acá lo que haría es console.log de x, y, ¿sí? Cuando quiero cambiar las cosas sobre la marcha, esa sería eh, lo que yo le estoy pasando, eso que está ahí es una función que estoy pasando directamente, es el callback que es el que operar con lo X. X más C, ahí está, Sí, me di cuenta justo, eh, es el que sabe qué hay que hacer con esos dos primeros parámetros. Entonces, si guardo los cambios, eso tendría que andar exactamente igual. Sí. Espero tres segundos y me muestra el mensaje. Perfecto. Bien. Esto es la manera... Yo, si yo acá, ¿sí? también para terminar de mostrar la idea, si yo acá hago un console.log y digo esto... Eh, está al final del código, supuestamente, como estamos acostumbrados nosotros, esto pasaría primero y esto pasaría después, pero ahora pasa al revés, primero se ejecuta, como no es, eh, es no bloqueante, el set timeout vimos la clase pasada que me lo deja a un costado, ¿sí?, se ejecuta. Esto está al final del código porque justamente esto es asincrónico. En algún momento se va a ejecutar. Si yo eh, sacara este set setTimeout, ¿sí? así, fíjense que así como está, es lo que yo les había dicho hoy, que esto no tiene nada de asincrónico. Si lo dejamos sin el setTimeout, es una llamada directa, solamente es una función que llama a otra función, por eso se ejecuta el 9 primero y después esto está al final del código. ¿sí? Como estamos acostumbrados, como están acostumbrados ustedes, que vienen de C y de, por lo menos en, en lo que estuvieron estudiando en la facultad, en lo que estarían acostumbrados a cómo funciona esto en C o en C Sharp, ¿sí? de manera sincrónica. Yo podría poner acá, let, eh, eh, stop, igual set interval o set setTimeout nos devuelven un, un objeto que es para eh, nosotros si se lo pasamos a una variable con esa variable vamos a poder eh, abortar o sea, eh, hacerlo parar el, el, el timeout, si ejecutamos lo que voy a hacer ahora antes de que termine el tiempo lo desactivamos y el set interval en el momento que lo ejecutemos lo vamos a desactivar. Si yo acá me voy al HTML acá pongo un botón, botón eh, desactivar, desactivar. Este botón le voy a poner un ID eh, btn. Este por así no hago tanto lío lo voy a meter acá abajo. Y acá lo que voy a hacer es decirle eh, let botón punto eh, es igual a document.getElementById eh, btn. Y ahora voy a hacer botón punto a listener el evento click y acá le voy a poner un manejador eh, y acá voy a declarar un, una variable esta voy a poner let y acá voy a poner stop clear timeout y acá me parece que era así vamos a probarlo o era clear timeout y le pasaba acá stop vamos a probarlo Eh, esto lo saco de acá. Poner... Este intervalo. Al revés, ya me parecía. Clear Timeout. Y Clear Interval. Clear Interval. Y acá le voy a pasar Stop. Ahí cada tres segundos va escribiendo la Mundo. Y ahí supuestamente lo desactivé. Voy a poner acá dentro eh, console log intervalo desactivado. Eh, lo que podría hacer acá es eh, let eh, contador, para que me lo marquen distintas líneas, es igual a cero con cero, hola mundo más contador y acá hacer un contador más más Ahí. hola mundo cero, hola mundo 1 si, sí, eso cada tres segundos va a ir ejecutándose y en el momento que aprieto desactivar, intervalo desactivado y ya no se ejecuta más. ¿sí? Eso es como para que sepan cuando lanzan un set timeout. El set timeout es exactamente igual. La única diferencia es que en vez de poner clear interval, le tienen que poner un clear timeout. ¿sí? Y le pasarían en este caso stop. Esto no iría. Esto sería un timeout. ¿Sí? Ahí se va a ejecutar una vez. Y no se va a ejecutar más porque es un timeout. ¿Sí? Si yo lo refresco, tres segundos y se ejecuta una vez. Ahora, si yo lo refresco y ya aprieto el botón, ya lo desactive y no se ejecuta. ¿Sí? Eso es como para que sepan, ya que estamos, que no, no, no andé... Eh, en el tema, pero para que vean aparte que ustedes pueden activar o desactivar tanto el intervalo como el timeout. El callback eh, es básicamente esto, es pasarle algo a una función pasarle una función a una función y le decimos a esa función mira, cuando puedas ejecutame esta función bien, y hasta ahí está todo bárbaro la cosa se empieza a complicar cuando, imagínense, fíjense que yo ahora le tiré a la función operar, le dije que haga la cuenta y la función operar, a propósito, lo metí yo, de manera asincrónica, tardó tres segundos en mostrarme el resultado de esa cuenta. Eso lo podríamos hacer en el análisis como si yo le dijera, hace una consulta a un servidor. Entonces, vamos a suponer que yo le mando al servidor el 4 y el 5. ¿sí? El esos 4 y 5 viajan a través de, de algo, de algún medio, sí, de transporte, de datos. Viajan al servidor, el servidor es el que hace la cuenta. ¿sí? El procesador del servidor hace 4 más 5 y el procesador del servidor me devuelve 9. Y ese 9 es el que yo muestro. Entonces sería lo que estoy haciendo con esto artificialmente, simulando algo como eso. Perfecto. El problema empieza a aparecer, quiero llegar a lo que se llama callback hell, que habrán escuchado hablar lo que es. El problema es si yo quiero hacer algo como, como lo siguiente. Imagínense que yo quiero hacer esto. Quiero hacer tareas encadenadas. Por ejemplo... Eh, sumar dos números ¿sí? y después al resultado eh, no sé, eh, elevarlo al cuadrado y al resultado de eso al cuadrado eh, multiplicarlo Dividirlo por dos. Y al resultado, a la división, restarle 50. Y a la resta, validar si es mayor a cero es positivo o negativo. Imagínense esto. Como estamos acostumbrados nosotros, lo podríamos hacer porque podríamos hacer secuencialmente, de manera sincrónica, sumar los dos números, ¿sí? como, como estoy haciendo esta función sin meterla en un set interval. Acuérdense que si yo no lo meto en un set interval, esto se ejecuta antes que el console.log. Directamente me muestra 9 y después el console log me muestra, esto está al final del código. En cambio, como está así, primero, como no bloquea y espera tres segundos y no es bloqueante, me muestra la última línea y después ejecuta lo otro. Asincrónico. Si todas estas fueran operaciones asincrónicas, ¿sí? que demora, imagínense que sumar dos números, yo sé que me los va a sumar, pero no sé cuánto va a tardar en, en sumarlo. Y esto... La operación que haga esto va a tener que esperar en arrancar. Esto es como, vieron las carreras de posta que se van pasando, van corriendo y hay uno que está esperando que venga el ñato corriendo y le pase el palito. Recién cuando le pasa el palito empieza a correr y cuando se lo deja al otro, recién el otro empieza a correr. ¿sí? La carrera con posta, bueno, esto vendría a ser lo mismo. Donde yo acá tendría una función que lo que hace es sumar los dos números y tendría otra función que... Para poder ejecutarse, tiene que esperar a que el anterior le dé el resultado de esa operación, la suma de los números. Y, el, y esto, la que divide por 2, necesita esperar a la que saca el cuadrado, saque el cuadrado. Y la que resta 50 necesita que el anterior lo divida por 2. Y la que valida necesita que la que restó 50 le pase el resultado de la resta. Esto es como una carrera con postas. Entonces, yo no lo puedo hacer sincrónico. ¿Por qué? Podría hacerlo con lo que ustedes lo conocen. Pero imagínense que yo hago una petición, a un, le mando un dato a un servidor. El servidor hace una consulta a la base de datos, pide todos los usuarios que tienen algo en particular y Necesito una función para que obtener un legajo de uno de esos usuarios. Entonces, tengo que buscar el legajo y por ahí tengo que hacer una consulta a otra tabla con algo del legajo que obtuve de la lista original. Se empieza, Es muy común que se empiecen a encadenar cosas. Yo necesito para realizar una tarea algo que demora y esa tarea que yo tengo que hacer va a demorar algo. Entonces, en este caso, sumar dos números va a demorar y, elevar el, eh, y el, la que eleva a los cuadrados, como la, la anterior demoró, y esa va a demorar, dividirlo va a tener que esperar la demora de las dos, y va a tener que recién arrancar la división cuando termine el cuadrado, y la resta cuando termine la división. Esto nos empieza a que una función dependa de la otra, y que dependa de la otra, y que dependa de la otra, y que depende de la otra, se empiezan a encadenar funciones. Eso es lo que voy a hacer ahora. Les voy a mostrar cómo se empieza. Van a ver que como una función no devuelve, ¿sí? L eh, la llamada a la. A, si yo hago sumar dos números y lo devuelve, y quiero llamar, tengo que esperar a que sumar dos números termine. Y quiero, aparte, secuencialmente, quiero pasarle el resultado a cuadrado. Cuando se ejecute cuadrado, todavía dos números no me, lo de, no me lo respondió. Entonces, cuadrado me va a devolver... A ver, me parece que lo estoy hablando mucho en el aire y lo vamos a ver en un ejemplo. Imagínense que yo tengo una función eh, sumar. Sumar. Y tengo una función eh, cuadrado... Y tengo una función, eh, división dividir. Y tengo una función, restar. Y tengo una función, eh, validar. Si nosotros lo hiciéramos sin sincrónico, nosotros haríamos, vamos a suponer, haríamos bar X, y acá podría poner X es igual a la suma de A y B, vamos a sumar que la declaramos A y B. Y ahora cuadrado, le paso X para que me saque el cuadrado. Vamos a, y le se lo asigno a X para decir algo y x se lo paso a dividir, que sería el cuadrado, ¿sí? estoy reutilizando la misma variable. Esto, esto sería sincrónico. Y este validar recibiría x, y vamos a suponer que esto, yo acá lo pusiera un console.log, de lo que me devuelvo a validar, que me diga positivo o negativo, ¿Sí? Esto es sincrónico. Yo le mando a llamar a esta función, me devuelve esto y este x se lo mando acá. El tema es que si yo acá meto un set setTimeout, como ustedes vieron, que recién se ejecutaba el console log, esta línea está al final, antes de que termine lo de arriba. Si yo acá meto un setTimeout, la máquina automáticamente esto lo va a pasar al web API y va a tratar de ejecutar cuadrado. Pero cuadrado le voy a pasar x, y x cuánto vale en Defined. Porque como esta línea, toda, esta asignación todavía no ocurrió, porque como sumar está esperando al Timeout adentro, para devolver el resultado, acá va a empezar a aparecer un Defined. Y ni les cuento el resto. Entonces, yo lo que tendría que implementar, como todas esas funciones ahora son asincrónicas, van a demorar un tiempo, asincrónicas y no bloqueantes, lo que tengo que hacer es que cuadrado se ejecute recién cuando haya terminado sumar. Que se quede esperando. Y que dividir se ejecute cuando haya terminado cuadrado. Y que restar se ejecute cuando haya terminado dividir. Y que validar se ejecute cuando haya terminado restar. Entonces las voy a tener que empezar a anidar. Ahora lo vamos a hacer una atrás de otra. Y eso me va a generar una, una anidación atrás de otra y van a ver que cada vez que anidamos algo adentro empieza a aparecer una sangría, ¿vieron? Cuando, cuando lo acomodamos, cuando el, le damos el formato, una cosa delante de la otra empieza a separarse del margen izquierdo. Y después van a empezar a aparecer los, las llaves de cierre con los paréntesis, uno a continuación del otro, empieza, se forma como un triangulito, ¿sí? Empieza a anidarse. Cuando empieza a aparecer eso, eso se llama callback hell, porque empieza a ser poco mantenible y empieza a ser muy poco legible. No se entiende bien qué hace eso y sobre todo, hablando de, en casos de éxitos, si yo a eso encima le tengo que agregar, que yo adentro voy a validar, por ejemplo, en sumar, que si A y B tienen que ser números, porque si no son números, voy a tener que manejar el error. ¿Sí? Y si de eso lo empiezo a meter manejos de errores, se empieza a hacer un chorizo espectacular de un montón de cosas. ¿sí? Si, si ustedes googlean en cualquier lado y ponen eh, callback, hell, imágenes, ¿sí? empiezan a ver esto que yo les estoy contando. Este MVM ¿sí? eh, es conocido empiezan a aparecer cosas como esta, donde un elemento está esperando la resolución de otro elemento que está esperando la resolución de otro elemento que está esperando la resolución de otro elemento y de otro elemento. Eso se, eso se soluciona o se corrige un poco con lo que se llaman promesas en, en Javascript. Y... Nosotros, la realidad es que en esta cursada, esto lo, este es un tema que no lo explicaba antes, lo explico ahora, eh, es un tema que explico en sexto, porque necesito que se entienda esto, y el uso de promesas, eh, que la promesa no es ni más ni menos que azúcar sintáctico, ¿sí? por atrás las promesas trabajan con callback, pero nos los disfrazan un poquito y podemos obtener un código más legible. Si yo acá pongo callbacks, Ver sus promesas. Sí, por ejemplo acá podemos ver, por lo menos no, no, no importa lo que dice, concéntrense en la forma que tiene el código. ¿sí? Eh, lo de la izquierda es el colba que vemos que se está tornando eh, de una manera rara de mantener. En cambio las promesas, fíjense que tiene cd, en eso lo vamos a ver ahora en un rato ese den lo que me dice es, entonces, entonces, cuando ocurra eso, cuando ocurra lo anterior, cuando ocurra lo anterior, cuando lo que vamos haciendo es vamos generando, para que tengan una idea, para que tengan una idea de algo que ustedes ya conocen, es, para que tengan una idea, ¿eh? no es lo mismo, pero es muy parecido, ¿vieron cuando ustedes quieren poner un if, else y anidar adentro del else un if, else? Y si quisiéramos meter adentro de ese otro else, un if else, que nos vamos yendo para este lado. Porque adentro del else aparece un if else. Entonces nos vamos a una sangría. Y adentro del else aparece otro if else. Eso sería un, el equivalente asincrónico de un callback hell. Y las promesas serían un if else if. Vieron que con el, ustedes hacen if tal cosa y le ponen un bloque else if. Y después otro bloque else if. Else if el if, else if. Y ya no tienen que empezar a anidar una cosa dentro de la otra. Lo van haciendo hacia abajo y es más fácil de entender. O sea, si pasa esto, hago esto y si no, hago esto. Y si no, hago esto. Y si no, hago esto. ¿Sí? Sería más o menos, más o menos lo mismo. Hace exactamente lo mismo, pero es mucho más fácil entender un if, else if que ponerse a hacer ingeniería inversa de un if, else if anidados. ¿Sí? Bien. Yo quería hacer esto, esto que se me ocurrió ahora, sumar dos números, al resultado elevarlo al cuadrado, al cuadrado dividirlo por dos, eh, al, a eso que dividimos por dos restarle 50, y a esa resta validar si es mayor que cero, y que sea todo asincrónico, o sea, que sean tipos, esa carrera de relevos, que arranca el primero, y que el primero sería el que hace la suma, y, lo que tiene, y demora, porque el primero le lleva la respuesta de la suma con el palito, no sé cómo se llama, tiene un nombre que no me acuerdo ahora, eh, le lleva el palito ese al segundo, pero tarda dos segundos, o sea, la función operar, que es la que realiza operaciones aritméticas, suma, resta, o lo que yo le pase, pero eh, binarias de dos operandos, eh, tarda dos segundos en llegar hasta la posta, ¿sí?, hasta su relevo. Entonces, eh, esto es completamente asincrónico. Recién, eh, la función cuadrado se va a ejecutar cuando eh, la que sume lo, los dos números termine de sumarlos. Y cuadrado, que hace operaciones unarias, ¿sí? porque cuadrado, el de potencia, eh, recibe un solo valor, un solo operando, y lo eleva a lo que yo sea que le pase. ¿sí? Si en lugar del cuadrado yo quería elevarlo al cubo, lo único que tenía que hacer en el callback, eh, donde dice mat.pou, acá, tendría que haberle puesto 3. ¿sí? Eh, y también demora, ¿cuánto demora? 3 segundos. Esa en, le voy a poner algo mejor para que se entienda lo que hicimos acá, donde yo pongo el console log acá, voy a decir... Porque total estoy adentro del callback. Le voy a poner eh, suma, dos puntos, y le concateno RTA. Y acá, este console log, le pongo cuadrado, dos puntos, y le concateno cuadrado. Y acá. Le voy a poner eh, cocien, división, el resultado de la división, que es, bueno, cociente. Cociente, dos puntos. Cociente y la resta. Acá le voy a poner resta, dos puntos, y le concateno resta. Y acá, eh, bueno, si es positivo o negativo... Acá lo que puedo hacer es eh, validación. Bien. Ahí se disparó la suma, el cuadrado, el cociente, la resta y que es negativo, no me salió validación eh, validación vamos a poner acá ahí ahí está ¿Sí? Todas operaciones completamente asincrónicas. Esto está, o sea, es una maravilla de la ingeniería de software, el código este, pero es completamente irreal. ¿sí? Es una, una, una manera de, eh, artificial de mostrarles lo que es el callback hell. ¿sí? Eh, pero para que entiendan la idea de que cuando nosotros tenemos ejecuciones asincrónicas, donde eh, tenemos que esperar a que algo se ejecute para volver, para poder arrancar nosotros, eso no ocurre eh, ni en C, ni en C Sharp, ni en Java, ¿sí? porque son sincrónicos, ahí habíamos visto que teníamos hilos y podían varias cosas eh, hacer paralelismo en hilos, pero acá... Acá no, acá eh, esto es eh, concurrente. Tengo que esperar a que termine una cosa para realizar la otra. Recién va a arrancar una cosa cuando otra cosa haya terminado. ¿sí? Y la manera de hacer eso es empezando a encadenar eh, un callback atrás de otro. Bien, esto, esto se puede pasar en limpio con promesas, ¿sí? con lo que es una promesa. Lo que tengo que hacer ahora, estas son funciones que manejan callbacks, sí, que reciben callbacks para, para realizar su función. Lo que voy a hacer ahora, hay varias maneras de hacerlo, voy a hacer la que me salga ahora, pero es para que entiendan cómo funciona la promesa. Yo voy a hacer una función, voy a hacer el equivalente, voy a hacer una función que se va a llamar sumar promesa, o sea, una versión de sumar, pero a través de la promesa. Que sumar promesa va a recibir dos valores, a y b. Y sumar promesa, lo que va a hacer es va a retornar una promesa. Sí. Voy a poner return eh, new Promise. Bien. La, la promesa, fíjense como dice acá, necesita que le pasemos un callback. Y le tenemos que pasar un callback con eh, un elemento resolve y un elemento REJECT. Para que tengan una idea, RESOLVE es las promesas, las promesas tienen estados, Tiene un estado pendiente y un estado que ya está terminada. El estado pendiente es hasta que se resuelve, o sea, acuérdense que esto es asíncrono. En un momento, cuando se ejecuta la promesa, hay un momento en el que está pendiente, todavía no terminó de es como cuando mandamos al, eh, a la web API, sí, eh, a que espere ahí, a que termine, es cuando mandamos con un set timeout algo ahí queda en estado pending, pendiente y una promesa se puede resolver de dos maneras, se puede resolver de, de manera correcta o de o sea por sasis o sea de manera exitosa o de manera eh, errónea. ¿sí? Eh, puede cumplir con lo que prometió como no puede cumplir con lo que prometió. Y de, y de cualquiera de las dos maneras me va a dar una explicación. O sea, me va a decir está todo ok o está todo mal. El risol, yo voy a poner acá en la promesa... <coughs> voy a pasar un callback, un callback es esto, voy a poner una una función, eh, una row function. El constructor de promesa recibe una row function y ese row function tiene que venir con dos eh, dos objetos, resolve, dos parámetros, y reject. sí. O sea, el resolve tenga... Para que lo entiendan, el resolve es como es un valor que sería como el return exitoso de la promesa. Y el reject sería como el return eh, no exitoso, ¿sí? como que fue para atrás. Entonces, adentro de, de la promesa esa es donde ocurren las cosas, lo que va a ser esa función. En este caso, esa función lo que tiene que hacer es sumar el parámetro A y el parámetro B. Para simular, recuerden que lo que yo hice antes, eh, lo que yo estoy metiendo son setTimeout para eh, meter asincronía, ¿sí? simular algo asincrónico. Acá lo que voy a hacer adentro de este eh, callback que recibe la promesa es meter un setTimeout Acá le vamos a poner eh, tres segundos, dos seg si no esperamos mucho. Dos segundos. Y ahí adentro de la promesa, primero vamos a hacer, no hice el manejo de errores en el caso de que sea falla, ahora después lo vamos a ver. Eh, vamos a suponer que termina de manera exitosa. Entonces, de manera exitosa sería un resolve. Eh, y ahí tengo que poner lo que tiene que devolver. En este caso, A más B. Sí, resolve es como que fuera un mini callback. Es un callback que cada uno de sus parámetros es un parámetro de tipo callback. O sea, es un, la promesa en el constructor recibe una función que su firma, digamos, es dos funciones como parámetro. Y la función, lo que hace el Resolve y lo que hace el reject es retornar lo que nosotros le pasamos entre paréntesis. Fíjense que lo que estoy haciendo, que es decirle a la promesa que espere dos segundos y que devuelva exitosamente, ¿sí? Por eso estoy usando el Resolve. Ahí le tendría que aplicar la validación y si los parámetros no son válidos, no son nada, si son... NAN, alguno de los dos, tendría que ejecutar disect ¿sí? Por ejemplo, un if else. Entonces, ahora después se lo podemos hacer. Pero para que tengan una idea, en el caso de que esté todo ok, la, que esté todo validado y que se va a ejecutar sumar promesa, eh, ejecuto la función resolve. Y resolve va a, tener, va a terminar de ejecutar, le tiro lo que quiero devolver. Después lo vamos a repasar, porque así en el aire es... es es un tema un poquito complejo, el de promesas. Y si está todo mal, ejecuto el callback Reject. Fíjense que acá estoy ejecutando el callback Resolve y le estoy pasando lo que quiero que la promesa devuelva, que es la suma de A y B. sí Porque se llama sumar promesa. Recibe dos parámetros, fíjense que no recibe callback, por eso le pongo sumar promesa. Recibe dos parámetros Sería la operación sumar, pero le metí una promesa adentro. ¿sí? Porque ahora la estoy haciendo asincrónica. Muy bien. Ahí estamos. Ahí está ordenado. Ahora vamos a hacer la función producto cuadrado. Función, función, cuadrado. La función cuadrado, le vamos a poner cuadrado promesa, recibe un elemento, el que quiero pasar a cuadrado, si sí, tiene la misma forma que la de arriba, y acá voy a hacer un return new promise, lo mismo, me lo voy a copiar, porque okay, es lo mismo. La única diferencia es que ahora esto va a devolver a por a. Sí, al cuadrado. Y vamos a decir que esta tarde un segundo. Voy a hacer una función ¿Qué tenía que hacer? Eh, dividirlo por dos. Un dividir promes, que me lo voy a copiar de acá. ¿Sí? Son todas parecidas. Dividir promesa, que lo que hace es Sí, acá validaríamos que B sea distinto de cero. Bueno. Eh... Un restar promesa que devuelve a menos B. Sí, y un validar eh, validar promesa es más parecida a la otra es más parecida a cuadrado eh, validar promesa Lo que tiene que hacer validar promesa es lo mismo que hacíamos en el otro lado. Eh, acá adentro. Eh, tiene que hacer A si es mayor o igual a cero. Lo que va a hacer es va a devolver eh, positivo. Y si no... negativo. ¿Sí? Lo mismo. Eh, a este le vamos a poner que tarda 1500 milisegundos. Bien, ahí tenemos una función para cada cosa. Ahora, la diferencia está, yo tengo funciones que me devuelven promesas. Lo que va a hacer cada una de estas promesas es como si yo pidiera algo, igual que antes en el callback. Tienen este set setTimeout, fíjense que lo que está ensuciando el código en todo esto que estoy metiendo son todos los set timeout. Estos timeout, o sea, esto seguiría con esto, ¿no? Me quedaría la función envolviendo a la promesa y la función retorna una promesa. Lo otro que, podía, que podríamos hacer es Declarar una variable que de tipo promesa y después llamar a la variable, no importa eso. Eh, no es tan complejo con esto. Todo esto queda medio gordito, incluso queda medio gordito esto que está acá arriba, porque, fíjense, acá arriba, yo no, ne yo no necesitaba acá arriba guardarlo en cuadrado. Lo guardé en cuadrado para que Para poder mostrarlo. Porque el objetivo de todo esto sería obtener el resultado final. ¿Sí? hacer una serie de operaciones y tener resultados, lo que yo quise es hacer un poco más vistoso y que a ustedes les aparezca cada un cierto periodo de tiempo así asincrónico, que les vaya tirando los resultados parciales pero esto sería lo que yo les digo hacer una petición o esperar a que termine de cargar algo cuando termino de cargar algo, mirar algo y enviar algo y con eso conseguir otra cosa ¿sí? empezar a encadenar sucesos asincrónicos Sucesos dependientes unos de otros, pero allá acá, LED cuadrado solamente para mostrar cuadrado. Yo acá adentro, lo único que en un caso real hubiera agarrado esto que está acá y lo hubiera metido acá adentro. ¿Se entiende? Toda esta zaraza que está acá es solamente para, eh, digamos, cotillón, para mostrarles a ustedes algo que funciona en un ejemplo didáctico para ir entendiendo secuencialmente cómo va funcionando esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá pasa lo mismo. Acá, eh, meterlos el timeout es exactamente para provocar que sea sincrónico, porque acuérdense que si no meto eso, nos queda como una función común y corriente. Entonces, si yo tuviera que usar un solo programa, eh, perdón, una sola función, no tuviera que anidar, usaría un callback. ¿Sí? Fíjense que usaría esto y se acabó. Tengo una función operar, que le fíjese que necesito una sola función operar a la que le tiro directamente el callback de lo que quiero hacer con A y B y ya está. Para una sola llamada asincrónica me alcanza con un callback. Ahora vimos que cuando yo tengo que encadenar varias llamadas asincrónicas queda esto que está fulero. Entonces, a alguien se le ocurrió hacer las promesas. La promesa me sirve cuando yo tengo que hacer varias llamadas asincrónicas. Si tuviera que hacer una sola, no tiene mucho sentido. Promesas, esto que tiene que ver con promesas, se usa muchísimo en Node. ¿sí? Porque hay algo que se llama middleware, que son cosas que son encadenadas. Yo cuando tengo una petición, se le van metiendo eh, una lógica. De, tengo un middleware que es una función que se ejecuta para validar eso y una vez que lo termina de validar le agrega otra cosa y una vez que lo termina de agregar otra cosa le agrega otra y cuando termina de hacer la llamada le agrega O sea, es como una línea de proceso donde se van armando cosas de manera sincrónica y eso se maneja muy bien con promesas. ¿Sí? Eh, de este lado es muy raro. Se usa, pero no en lo que nosotros hacemos en programación. Pero ya que estamos, se los cuento y ustedes ya se van con una idea de lo que es el callback hell y lo que son las promesas. Bien, y de que JavaScript es asincrónico. Muy bien, ya tengo las funciones. Todas las funciones que tengo que hacer para cumplir con la tarea. Espérenme que me la, me la copio acá abajo de vuelta. Pues si no me olvido, ¿qué tengo que hacer? Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es sumar dos números. Entonces voy a llamar a la función sumar promesa y le voy a pasar los dos números que tenemos que sumar, que eran 4 y 5. Le paso 4 y le paso 5. Esa es la llamada a la función. Recuerden que la función nos devolvía algo, nos devolvió una promesa. Mientras yo no lo corte con punto y coma, esto que tengo acá, es lo, mismo que lo que, que es lo mismo que me retorna la promesa. Fíjense que me está diciendo que me devuelve una promesa esa función. O sea que esto que está acá es una promesa. El resultado de la ejecución de sumar promesa es una promesa. Y las promesas, ¿vieron que era resolve y reject? Bueno, que era un callback que yo le pasé en el constructor a la promesa, que le estaba pasando qué valor me tenía que devolver la promesa si salía todo ok, y qué valor me tiene que devolver la promesa si sale todo mal. Yo les dije que el resolve era como el return de todo ok, y el reject era como el return de error. Y eran callbacks, pero era tan sencillo como hacer una llamada y lo que yo quiero que la promesa devuelva, lo voy a meter adentro de los paréntesis, derri o DerrySheck. ¿sí? Entonces, yo tengo la promesa, que es esto, y la promesa tiene dos métodos. Fíjense, tiene el método catch, bueno, me lo escribió. Tiene el método catch lo que pasa es que ustedes no ven mi mouse, yo sé que no ven, pero ahí, ahí quedo marcado. Tengo el método catch, que es el primero, y tiene el método den. Solamente dos métodos tiene. ¿Qué van a hacer catch y den? Bueno, den va a ser el, el en den, yo pongo den. Ahí adentro va un callback que recibe lo que mandó el resolve vieron que yo acá adentro mandé el A más B, o sea, mandé 4 más 5, mandé 9. Resolve manda 9. Entonces, den, adentro del método den, que normalmente se puede escribir ahí, pero se escribe acá, se escribe así, ahí abajo, es lo mismo, punto y punto ahí aparte, es lo mismo que si lo hubiera pegado de arriba. Y acá, el den, acá adentro, va un callback ¿sí? y este callback va a recibir lo que yo pasé por el resolve ese 4 más 5 que pasé en el resolve esto A más B es lo que va a ser el parámetro que recibe el DEN DEN significa entonces Fíjense que entonces es algo de tiempo. Lo que estamos diciendo es, la promesa para que tengan ustedes es una promesa. Yo te prometo que en algún momento voy a hacer algo. Es como cuando ustedes van y compran un choripán y les dan un ticket. Ustedes confían, o sea, el tipo que les da, ustedes le dan plata a cambio de un papelito. Ese papelito es la promesa. O sea, o lo mismo que la plata, dinero, es el Estado que nos da papelitos a cambio de que nosotros vamos a poder comprar otras cosas con eso. ¿sí? Es una promesa de que ese papel pintado vale. Cuando ustedes van a comprar un choripán que dan plata a cambio de una promesa en papel, de que en algún momento les van a entregar un choripán a cambio de eso. O les van a entregar una excusa diciéndole por qué no le van a entregar el choripán. ¿sí? Le van a decir, mira nos quedamos sin choripán te vendieron ahí pero nos quedamos sin choripán o se rompió fuego la parrilla o lo que sea que haya pasado pero la promesa es que la promesa se puede cumplir o no se puede cumplir en algún momento una de las dos entonces lo que va a volver cuando se puede cumplir lo meten en el resolve y lo que quieren mandar cuando no se puedan cumplir lo meten en el reject normalmente en el reject va un, un objeto de error un, un error objeto encerrado entre llaves, error dos puntos y un mensaje de error. Uno lo que hace con, el, con la respuesta es, eh, no, no se pudo cumplir y se acabó. ¿sí? Pero en el caso que esté todo ok, ustedes devuelven eso en el, en el Resolve. Muy bien. ¿Quién hoy hoy se acuerdan que les había dicho que usábamos el try-catch? El try era el bloque donde probábamos algo. Es más o menos, no es lo mismo, pero la idea, no, no hay nada que en programación, o sea, no, no hay nada nuevo. Son reversionamientos de maneras de pensar. Ustedes tenían el try y tenían el catch, el finally, entonces el try era donde metían, era un bloque de código donde ustedes meten el código propenso a error, algo que puede fallar. Try significa probar, intentar Entonces, intentá hacer esto. Y si no te sale, avísamelo por el catch y yo lo manejo a ese error, a un manejo de errores, una gestión de errores en el catch. Acá estamos haciendo lo mismo pero asincrónico. Estamos diciendo a la promesa, haz esto, no importa lo que demores. Cuando lo termines, ejecuta lo que está en el DEN. Ahí es donde manejamos la sincronía. El DEN no es sincrónico. El DEN... Se va a ejecutar cuando la promesa me devuelva algo, ya sea resolve o reject. El DEN, yo le puedo concatenar acá, le puedo poner un catch. Entonces, acá en el catch... Fíjense que se lo encadeno. Entonces, vamos a suponer que es como un e if else. ¿sí? Por eso yo hoy les decía que era muy parecido a eso. Si está todo ok, se va a ejecutar lo que está en el DEN. Y si no lo pudo hacer, se va a ejecutar lo que está en el catch. ¿Sí? ¿Vieron como cuando ustedes tiran distintos tipos de catch, de más, genéricos a, de más específicos a más genéricos, que lo van atrapando, el que corresponde lo atrapa. Es como si fuera. Un switch, ¿sí? Entra en algún case y en los otros no entra. Entonces, acá, dentro del DEM va a haber un callback que va a recibir, en este caso que va a recibir la suma. Porque la respuesta sumar promesa me va a devolver, yo le puedo poner suma valor, lo que sea. Esto que está acá, digamos que es el parámetro formal de lo que me va a devolver la promesa en el resolve. Entonces... El cache todavía no lo, lo voy a dejar ahí momentáneamente. Voy a hacer lo mismo que hicimos en el otro. Cuando yo consigue la suma que hacía, la mostraba. Console.log, suma. Y ahora, y ahora, voy a llamar a... Cuando termines de sumar, voy a elevar al cuadrado. Entonces acá voy a decir eh, cuadrado. Cuadrado promesa y le voy a pasar suma. Pero lo que tengo que hacer con cuadrado promesa para que no se corte acá es hacer un return. Sí, ahí queda más limpio. Hacer un return, bueno, esto a mí no me gusta ahí, me gusta ahí. Ahí queda más limpio. Entonces, si yo no pongo punto y coma acá y pongo un punto, acá puedo encadenar otro DEN. ¿El DEN de quién? De cuadrado promesa. ¿Sí? Entonces voy encadenando DEN, DEN, básicamente esto se puede empezar a leer. Hacete esta suma. Y cuando la termines, ejecuta este código que está acá. O sea, me va a devolver la suma y le digo, a hacerle el cuadrado a esta suma. Y cuando esto termine, fíjense que lo que yo estoy retornando que era en la devolución de esta función. Y esta función que devolvía una promesa. Entonces lo que estoy devolviendo con este return, esta sumar promesa devuelve otra promesa que la capturo con este den. Y en este den hago lo mismo, voy a poder poner un callback Acá le voy a llamar cuadrado a esto porque la función anterior, la función cuadrado promesa, me devuelve el cuadrado de lo que yo le pase porque lo programamos acá. A cuadrado promesa le dijimos, devolvemos una promesa y espera un segundo para tirarme como exitoso el A por A. Eso es lo que captura el callback que le pasamos a el DEN, entonces a esto, lo meto acá adentro y lo muestro. No, no haría falta poner los console estoy poniendo yo como puse en el otro, para mostrarles cómo van viendo los resultados parciales. Y acá voy a poner cuadrado. Lo que me devolvió el resolve de cuadrado promesa. Y ahora, una vez que tenga el cuadrado, ¿Qué tengo que hacer con el cuadrado? Dividirlo por dos. Entonces voy a hacer return dividir promesa a la que le paso cuadrado. Acuérdense que dividir promesa lo que hacía era, lo que, lo que recibía, eh, ah no, le tengo que pasar el otro parámetro. A dividir promesa le tengo que pasar dos parámetros. Bien. Le paso cuadrado y le paso, ¿con qué lo tiene que dividir? Con dos. Perfecto. Entonces, esto viene acá, ahí, y acá, pingy, le encadeno el otro, eh, el otro DEN. Y acá, ¿qué, qué me devuelve dividir promesa? Y me va, a hacer la, me va a devolver el número que es la división de cuadrado con 2. Lo voy a llamar cociente, como lo llamé hoy. Y este cociente, lo muestro con log Muestro cociente, bueno, voy a mostrar el numerito, eh, en vez de cociente de dos puntos y concatenarle, ¿no? Bueno, eh, y ahora le tengo que restar 50, entonces return, eh, restar promesa, le tengo que pasar cociente y el valor que le quiero restar que era restarle 50, Y lo que devuelvo esto, que es una nueva promesa, la encadeno acá, den, y eso, que va a ser la resta, le voy a poner resta acá, console log eh, resta, y acá, eh con la resta, validar. Validar si es mayor a cero. Y validar, bien. Recibe un parámetro. Entonces acá voy a hacer return. Validar, promesa. A la que le paso resta. Eh, listo, validar eso. Y, eh, nada, me devuelve, me va a devolver positivo o negativo. Y esto que viene acá... Then, eh, le puedo poner, qué sé yo, X, porque total lo voy a mostrar. Validación le voy a poner. Validación. Y acá voy a hacer un console log de eh, nada, X muestre va a mostrar positivo o negativo ahí estamos sí entonces fíjense que esto ahora por ahí les parece un chino pero si lo repasan esto es más entendible que el famoso callback hell porque acuérdense que acá el, el, el esto está bastante bien el código está sucio por los set sí entonces como que lo engordan todo esto no tendrían que estar. Tendría que estar solamente el Resolve o algo cortito. Y en acá, donde estoy haciendo los encadenamientos, esto lo estoy haciendo realmente para mostrar. Pero esto no tendría que estar. Si no estuviera el console.log, yo haría esto. Fíjense. Saco esto. Recuerden que esto es solamente... Lo voy a limpiar. Porque uno por ahí escribe el código y después puede ver que lo puede limpiar. Fíjense. Como esto tiene... un. Un solo parámetro, le saco los paréntesis. Como esto tiene que retornar esto, le saco esto, le saco esto, y le saco la palabra return, sí y le saco esto, y esto. ¿sí? En realidad, las funciones de flecha gorda salen de estas cosas. Se utilizan para todo este manejo de lo que se llama, que vamos a ver que es, también se ve mucho con los arrays, lo que se llama el paradigma funcional. Las arrow functions son funciones, y para que nos quede el código menos adornado, ¿sí? fíjense que eh, se, se prioriza que si tengo un solo eh, parámetro, la arrow function, que no tenga los paréntesis, que no se ensucie el código, si voy a tener una sola línea de código en el cuerpo de la función que va a ser retornar algo, puedo obviar las llaves del cuerpo de la función y puedo obviar la palabra return, ¿sí? Fíjense que esto me queda así. ¿Sí? Si no tengo que meter los console.log y todo eso. Entonces el código, básicamente lo que estoy haciendo es queda un código, o sea, para el que hay que acostumbrarse a esto, pero una vez que les puedo asegurar que una vez que se acostumbran a esto, ya lo otro les parece un, un exceso, un, un, una verborragia de código de escribir muchos caracteres para hacer algo. Esto queda súper compacto y si encima, si encima esto, en lugar de usar el nombre este que estamos usando, yo usara esto, Sí, en lugar de declarar variables con varios caracteres, le declaro con, un, con una carácter acá porque puse cuadrado, promesa. Imagínense que fuera la función C. Yo podría hacerlo así. Tan chico como esto. Fíjense que esto es más o menos lo mismo que esto. Bueno, sin el console log. Pero fíjense que esta manera de programar, de qué manera se puede minificar el código. Qué es lo que básicamente se está priorizando en la web. Cuando yo tengo que pedir una página HTML y tengo que pedir los archivos JS o lo que sea, y eso es bits o bytes que viajan, van y vienen, no es lo mismo esto que lo otro. Y si lo multiplican por los millones y los millones y los millones y los millones de peticiones a un servidor o lo que sea, esto hace la diferencia. ¿Sí? en ese ida y vuelta y manejo de volúmenes de datos. Entonces, todo tiene un sentido. Entonces, lo importante es que cada uno lo programe, acá estamos aprendiendo, y que cada uno lo programe eh, que sea lo más legible para el ser humano. Hay máquinas que terminan haciendo esto, que uno programa bien verboso, ¿sí? Eh, verboso es como un sinónimo de decir eh, verborrágico, como escribiendo muchas líneas de código, diciendo, hablando mucho para decir poco, que es lo, básicamente lo que hago yo. Eh, pero hay programas minificadores que hacen eso en el código, que cuando usted tiene todo el código escrito, se encarga automáticamente de reducirlo a su mínima expresión. ¿Sí? Bien. Todavía no probamos si funciona. Esperen que voy para atrás. Hasta el console logo. Ahí está. En la línea 107. X is not defined. Ahí me pasó el mismo error con el console y logo. Eh, validación. No, es que X no existe. Validación. Validación se llama el parámetro. Estamos. ¿Sí? Este código es asincrónico, hace exactamente lo mismo y observar esto es más legible, porque yo digo, hazte la suma. Cuando termines, den, entonces, cuando esté. Eh, resuelta esa suma y hacete la promesa, y eh, hacete la, el cuadrado. Y cuando esté terminado el cuadrado, hacé la división. Entonces, con esto, que voy haciendo? Que un proceso, que una tarea, que va a demorar un tiempo, cuando termine, me devuelve el resultado de esa tarea. Si fuera ahí, es un valor solo que me pasa, ¿eh? Si yo tuviera que pasarle más valores de una tarea a la otra, lo tendría que meter adentro de un objeto. Sí, Llaves, clave, valor, clave, valor, clave, valor, tiro el objeto. Y en el den, lo que llega a la función anónima, a la arrow function, es el objeto y adentro lo descompongo y hago lo que quiero. Pero solamente es un valor. ¿sí? Lo que yo tiro en el resolve, viene acá y cae. Vamos a suponer que está todo mal. Lo voy a hacer en uno para, para, para que vean. Voy a hacer... Eh, sumar promesa antes de retornar esto no voy a ahondar porque la idea es que lo que quiero que, se, que hagan con esto es que se vayan con una idea con una explicación y que si en algún momento tienen que hablar de asincronía tienen que hablar de callback tienen que hablar de callback o de promesas que entiendan de qué les están hablando hay cuatro maneras de hacer promesa hicimos la más fácil digamos que la, la más común que es a través del constructor pero es la que menos se usa. Yo acá podría hacer esto, podría decir if, vamos a suponer, is None, si, no, el cuadrado no. Bueno sí, bueno, sumar, vamos a hacer esta que tiene dos parámetros. If is None a, ah. si a no es un número o B no es un número, refresco de curso de ingreso. Is none, recibí algo y si NaN es not a number, si no es un número me devuelve true. Porque qué le estoy preguntando? ¿Es un no número? Si me devuelve true es que no es un número. O sea, si alguno de los dos o los dos son no números, eh, return, eh, new, promise punto eh, reject return new no las promesas tienen además de eh, tienen dos métodos estáticos que es reject y, y resolve pero como estático fíjense que acá lo que estoy haciendo no es un new sino que estoy o sea, no estoy haciendo una instancia de una promesa, sino que estoy poniendo la clase y el método. Y acá era el reject es básicamente lo que quiero que devuelva como tipo promesa. Lo que le voy a poner, ven, que dice, la razón de la promesa, la razón por la que la promesa fue rechazada. El reject, sí, Re, eh, devuelve, en este caso, lo que voy a devolver yo es un objeto. Voy a poner error, eh, dos puntos, y acá le voy a poner eh, no pasaste números. Para poner a cualquier cosa, no pasaste números. ¿sí? Bien. Esta manera de programar, a mí en programación estructurada no me gusta funciones que tienen más de un return. ¿sí? A mí me gusta declarar una variable, modificar esa variable en el transcurso de la función y retornar esa variable. Pero es, es muy común en Javascript, es muy común eh, encontrar funciones con más de un return. ¿Sí? Incluso muchas de las validaciones son, ah, no es válido, pum, return. Se terminó la, no, no hago un if, un else. Un if, ¿es válido? Sigo. No es válido, return y acá termino la función y la función no hace nada. ¿Sí? Bien, acá lo que estamos haciendo es devolviendo a manopla, como una promesa rechazada. Podríamos también el, el Promise Resolve, sí, pero les quería mostrar otra manera de hacerlo. Entonces esto, en el caso de que yo pase algo, fíjense, voy a venir acá abajo de todo, no lo tengo que poner en el orden. Si yo estuviera en un Callback Hell, tengo que decir, depende de lo que me devuelve, tengo que poner lo que sería el else, el error en cada una de las llamadas del Callback. O sea que tendría que saber si lo que me devolvió el Callback falló o no, para empezar a ir para un lado y para el otro. El manejo de errores en cada una de las llamadas del callback lo debería hacer después de cada una de las llamadas. Una de las cosas buenas que tiene eh, la promesa es que yo no necesito hacer esto. Yo pongo directamente acá, punto .catch, Y acá adentro lo mismo, va a venir un, va a venir un eh, una row Function que va a capturar lo que devolvió el Reject. O sea que acá en Catch le voy a poner E de error y lo que puedo hacer acá adentro es un console.log eh, E punto... Eh, me había puesto error, ahí está, es el objeto, ¿sí? lo que yo estoy lanzando, acá, en el reset estoy lanzando un objeto que tiene clave valor, tiene un atributo que es error, que el valor es una cadena que dice no pasaste número, entonces ese objeto es el que va a capturar en la variable e, es lo que está llegando acá abajo en el catch. Entonces yo lo estoy descomponiendo. Estoy. De, estoy eh, acuérdense que el error era una cadena. Entonces con lo que le estoy diciendo es que eh, me muestre esa cadena. Ahí no va a pasar porque, no, porque siguen estando el 4 y el 5. Ahora lo vamos a cambiar. Pero fíjense que el catch está todo tal cual como antes. Pero si yo vengo acá y le paso eh, una a y ejecuto bueno lo voy a hacer de vuelta no pasaste números sí me lo hizo automático porque no lo metía adentro del no importa si lo hubiera metido adentro del timeout bueno hubiera pasado lo mismo sí no pasaste número fíjense vamos a suponer acá que en el restar promesa, no, eh, la división, dividir promesa, vamos a suponer que yo no quiero hacer una división por cero. Entonces acá diría, if eh, b es igual igual a cero, return promise.reject y acá pongo eh, no se admite la división por cero, no, objeto, eh, error, dos puntos. Bien, entonces, eh... Voy a cambiar esto. Lo tengo que forzar al error ese. ¿eh? Tengo que poner ahí el 5. Y acá, sí, vamos a suponer que acá, ahora porque está, es una constante, pero vamos a suponer que eso fuera producto de algo, que el cuadrado viniera acá y justo de casualidad a 0. Yo voy a mandar a dividir por 0, pero para que levante ese error. Fíjense que el 9, fíjense, el 9 se hizo, porque ahí no hubo error, el 80, que fue el 4 más 5, 9 el 81 se hizo porque hizo el cuadrado de 9 y el error el quilombo vino cuando quisimos mandar a dividir por 0 fíjense que el manejo de errores es mucho más sencillo porque lo único que tengo que hacer yo es pongo todos los den que quiero para gestionar los casos de éxito y solamente tiro un catch y ese catch Va a ejecutarse en el caso de en que en cualquiera de los otros errores pase algo y lo único que tengo que hacer es, o sea, si es lo mismo que en una excepción, si, o sea, ya está todo desmadrado. Si entramos al catch es porque no se va a poder concluir esa tarea, pero con un solo catch el, mi, mi manejo de errores en este caso sería eh, mostrar el mensaje de error, que básicamente es lo que uno hace en la consola. Sí, cuando se fue todo al, al, a cualquier lado, la consola me dice error en tal lado y se acabó la historia ahí. Entonces, fíjense que no tengo que meter un den, un catch, un den, un catch, un den, un catch. Directamente un catch para todo y se acabó. En el callback hell tendría que empezar a validar y empezar a meter en cada una de esas devoluciones. O sea, yo no podría hacer la llamada al otro, al siguiente, ¿sí? no podría hacer la llamada al siguiente, depende de lo que me venga acá tendría que estar validando ¿sí? eh, para ver qué es lo que hago. Entonces, es mucho más sencillo, cuando ustedes le agarran la mano a esto, es mucho más sencillo entender qué es lo que está pasando. Es como un camino de varias etapas y le vamos metiendo trencitos a eso y mientras son cosas que demoran un tiempo, cuando terminen, no me importa cuál. La promesa es, en algún momento te lo voy a hacer. Vos quédate tranquilo que yo la suma te la voy a te la voy a hacer. No te prometo cuándo. Ahora sí, nosotros sabemos porque lo hicimos con el timeout. Pero cuando uno hace una petición o lo que sea, uno no sabe. En algún momento va a venir. ¿Sí, chicos? Entonces, esto es para que tengan a 5K wait. Si queda tiempo, se los explico más adelante.